Bueno, Martín Marcos, brindemos por el futuro de nuestra empresa que a partir de hoy es la más importante del país. Por ello brindamos y por nosotros también. Claro que sí. Salud. Salud. Permiso. Marcelo Rogando. Qué grata sorpresa, amigos. Sebastián Andrés, qué gusto verte bien. Permiso. Martín Marcos, Marcelo Orlando, ¿qué tal? Vine corriendo. Tengo sed. Disculpa, esta es la copa de Sebastián Andrés. Déjame, me muero de sed. Insisto, esta es la copa de Sebastián Andrés. Está bien, está bien, Martín Marcos. Déjalo. Con Marcelo Orlando no tenemos secretos. <tose> <tose> <tose> Mar Marcelo Orlando, qué, qué. ¿se seguridad, ¿se seguridad. Mar Marcelo Orlando, qué. Déjalo, debe ser pasajero. ¿Podrá Sebastián Andrés descubrir los planes de su socio? Sabrá Martín Marcos que Marcelo Orlando en realidad conocía sus planes y bebió un antídoto antes de tomarse el veneno. ¿Sabrá Marcelo Orlando que Martín Marcos conocía sus planes y reemplazó el veneno por un laxante?